A ver, eh, a ver, ¿qué opina de este caso? Elocuente muchacho, bueno, eh, a ver, alguien más, usted señorita, ¿qué opina de este caso? Eh, que se pongas de acuerdo. Elocuente, eh, la verdad, Poca palabra, pero a ver, Estefi, a ver, este opinamos. Yo, yo quiero, yo me quiero hacer que diga Santini. A ver, vos, ¿qué opinas? Es un delito federal. El bueno. regalo que vamos a estar repartiendo mañana en vení, vení en la villa, el polaco, en Julio de las No. ¿Cómo te llamás vos? Pejito eh, ¿De la camiseta de un equipo de eh, Perú? es el Papá Junior peruano <risa> La verdad es hermosa. Es... <risa> <es> hermosa es... <risa> bueno. eh, eh, Mira, ¿en juguete, juguete qué? Ah, sí, los juguetes, los juguetes, sí No, ¿sabes lo que pasa? Estoy firm, estoy firm. Eh, No, yo quiero aclarar eh, Yo quiero aclarar que yo veo esta sociedad, a estos chicos